Hola fulanos y fulanas de YouTube, aquí su amigo Jukul 616 con un nuevo vídeo para el canal. Esta vez voy a hablar de un tema muy delicado. Hablaré del de fanatismo hacia Sonic y no. No voy a poner puntos. Bueno, sí. Pero solo dos. Lo bueno y lo malo del fandom. Bueno, ahora sí comencemos. ¿Qué estás haciendo que este es un video para mi canal? ¿Qué? Creo que estás equivocado este es mi canal. Y si no te sales te arrepentirás. Espera que te estás equivocando este es mi canal no te estés robando contenido. ¿Robar contenido? Ja ja, ja, ja. Miren lo dice el mismo tipo que me plagió la idea del locuendo. Oye. En serio estás acabando con mi paciencia. Ya vete de una maldita A vez. a ah, te odio. ¿Me odias? Pues ven aquí, te voy a partir tu fea cara. Ah, Chicos, dejen de pelear, se comportan como todos unos fanboys. Bueno, sí. Tienes razón. Perdón, Matt. ¿Qué te parece si comenzamos con el vídeo? Bueno, mejor ya vamos al directo al grano. Bueno, primero vamos a ver la opinión de Hoop Call, y luego yo digo opinión, así que allá vamos. Este fandom es uno en lo personal bastante tóxico. Ya que recientemente al estrenarse sonidos la película muchos entraron al fandom. ¿Dónde está lo malo en esto? Fácil. Que los fans tóxicos comenzaron a decir tonterías como decir que son fans por moda y que solo lo conocían por la película. Cosa que va a hacer que en lugar de atraer gente nueva al fandom solo harán que no entre gente. Por culpa de esos fans. El fandom ya no es lo mismo. También hay fans que se dejan llevar por favoritismo hacia el erizo azul. Lo que los lleva a afirmar cosas sin sentido un claro ejemplo cuando difundieron el rumor de que Nintendo le tenía miedo a Sonic. Cosa que no es cierta. O que se dejan llevar tanto que no aceptan opiniones distintas por ejemplo. Si ponemos el clásico Mario vs Sonic. Si alguien dice que Mario gana los tarados los comentarios sin argumento alguno. Y solo dejándose llevar por vídeos de usuarios que os sobrevaloran mucho a Sonic. O simplemente están mal informados de mario y lo mismo pasa en la comunidad del shipping ya que andan como animales peleando por qué ship es mejor bueno eso fue todo de mi parte los dejo con neomat bueno la verdad es que el nivel de toxicidad llega a tal punto que parece tratan a Sonic como un dios y hay algunos que se pelean con simplemente decir que un juego les gusta o al contrario lo odian y sin mencionar que hay algunos fans que hacen este tipo de cosas bastante desagradables y puede lamentablemente ser exalta mucho ese tipo de cosas y puede ahuyentar a algunos nuevos fans o en lo peor de los casos que le termine gustando y sin mencionar que si dices que un personaje de nivel de poder literalmente estarán poniéndote argumentos sin fundamento o pueden también insultarte de lo peor y la verdad es lamentable que estén haciendo cada vez más tóxico el fandom en conclusión este fandom es muy tóxico pero ojo no todos son así Simplemente tienen que aceptar dos cosas. Es bueno que entre gente a la comunidad de Sonic. Y aprender a respetar gustos distintos. Bueno como dijo Hubco no toda la gente del fandom. Es así aún hay gente sana pero si alguien se ofendió solo. Pedimos perdón solo queremos remarcar los puntos del fandom. Si vas a comentar que ser respetuosa, Sin más que decir. Adiós. Adiós.